La verdad es que no deja de sorprender que el gobierno no escuche. Seguimos con esta política del goteo, con esta política de las cajitas, y no entender que eso no es suficiente, que es solo una ayuda. Necesitamos un plan integral, necesitamos que se recopiere la conducción, necesitamos que se recoja lo que nos vienen diciendo los expertos, los científicos, lo que nosotros mismos le dijimos al presidente. No puede ser que se hayan escondido más de 600 muertes, y que nadie diga nada. Es fundamental entender que la situación va a ser más crítica. Y que si no actuamos como actuó Nueva Zelanda, que hoy día después de 75 días de haber detectado el caso más extremo, las medidas más extremas, por fin empieza a retomar la vuelta a clases, la vuelta a trabajar. Es fundamental que el gobierno entienda que aquí tenemos que cambiar la forma y tenemos que cambiar la estrategia. Se lo hemos dicho y esperamos que recoja de una vez por todas nuestros planteamientos.